el docto y piadoso Suárez, el sabio y devoto Justo Lipsio, y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables, tomadas de los santos padres, como San Agustín, San Efren, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Virgen es necesaria para la salvación. Es una señal infalible de reprobación como lo han reconocido Ecolampadio y algunos otros herejes, el no tener estimación y amor a la Santísima Virgen. Por el contrario, es una señal infalible de predestinación el consagrarse a ella, y ser devoto suyo en verdad y plenitud total. Seros devoto, oh Santísima Virgen, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar. Fragmento del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Grignion de Montfort.